Cuando me preguntan en relación al Che, cuál es mi relación con él, yo digo que somos hermanos de sangre y compañeros de ideas. Estamos con Juan Martín Guevara, el hermano menor de Ernesto Che Guevara. Este, eh, es interesante porque en la lógica de poder hablar unos minutos y poder eh, charlar, es también pensar identidades identidades generacionales, este, momentos compartidos. Me quedaba con esta frase que vos decías, digo, eh, compañero de militancias, cercanías. Porque digo, son vueltas que no necesariamente en la familia se dan. ¿no? Digo, uno puede tener hermanos de sangre, puede tener eh, padres, primos, y no necesariamente compatibilizar políticamente dónde estar parado, cómo mirar el mundo. Eh, ¿Te acordás después, me gustaría ir un poco a tu infancia, pero te acordás el momento en el cual te hizo el click y te diste cuenta que más allá de, de la hermandad de sangre eh, había una identidad de cercanía con, con Ernesto? En realidad fue la Revolución Cubana, o sea, por supuesto que no la Revolución cuando triunfa, sino ya desde el momento en que él se involucra. ¿sí? Es decir, cuando ya empezamos a enterarnos de que esas cartas ya no eran nada más que una carta de un viajero, sino que estaba hablando de otras cosas. Hasta que en la última carta que le escribió la vieja, lo que le está diciendo es este, eh, puede ser que, que esta sea la última. No dice exactamente lo, así, como ya lo dijo en otra, pero, pero más o menos estaba diciendo lo mismo. Ahora sí estoy yendo. Pues ya en otra se estaba hablando de San Carlos, que San Carlos era Marx. ¿no? Eh, que este, ya había un poco que dejaba, él mismo estaba diciendo que estaba dejando de ser ese viajero y también médico, mucho la medicina. La vieja o sea, no, no, no le interesaba. Y bueno, cuando cae preso en México, ahí en la cárcel de Sulz, ahí ya está, justo con Fidel, ya las cartas que manda, y eso ya queda claro. Queda eh, claro. En, en Así es... que ya ahí, eh, ahí es cuando empieza a ser, digamos, eh, no ya solo con la revolución, cuando triunfa, no en el 59, ya en el 56 y pico, 57. ¿15 años se llevaban con él? ¿Cuál? 15. ¿15 años? Sí. ¿Te recordás los primeros recuerdos con él? que era jugando? Porque imagino que esa diferencia de edad importante los enmarcaba en un momento de la vida muy diferente, de un adolescente con un recién nacido. Totalmente, además, yo era el quinto, los otros eran. Yo me imagino, poniéndome en la cabeza de él, en la cosa de que yo era con juguete. Era bueno, se divertía conmigo. Y yo me divertía con él, obvio, claro. pero él tenía que ponerse a la altura mía Está para divertirnos, Para qué? Nos divirtiéramos sí, sí, decir si íbamos a, salíamos por ahí o íbamos a ver fútbol. Por ejemplo, yo o sea, sé que era de Rosario Central porque me llevaba de Rosario Central. Pero no sé por qué se le había metido en la cabeza, que si no había nacido un Rosario, él tenía que ser de Rosario Central. Eh, vos en, en qué lugar vivían cuando, cuando nacés vos? En Córdoba. ¿Ya estaban en Córdoba? Sí, en Córdoba. Okay. ¿Por ¿En Altagracia? No. estaba en otro lugar, ¿eh? En Córdoba. En Córdoba. Córdoba ciudad, porque en realidad, viste, eh, Misiones, Rosario, Buenos Aires, Altagracia, Córdoba, Buenos Aires. ¿Por eh, qué tanta mudanza? ¿Qué... Y mi viejo. <risa> claro. Mi viejo, no era normal. <risa> claro, la vieja tampoco podía ser normal, porque imagínate que andaba de acá para allá, viste, dando vuelta. Este, claro, porque para Altagracia fue por, por el asma. Claro. Pero este, todo lo demás. Pero, pero Rosario, que fue por el nacimiento, para no tener Rosario, misiones. Rosario fue por, por, por el nacimiento, sí, por viniendo hacia Buenos Aires porque cuando nace en, en Rosario, pues viene para Buenos Aires a presentarlo eh, al pibe, viste, a los abuelos, familia, qué sé yo. Después vuelven para misiones, pero son dos años nada más en misiones. Ah, es poquito, tío. Sí, después ahí ya empieza el problema de, del asma. Eh, pero no es por el asma que se van inmediatamente, porque están dos años más en Buenos Aires, donde nace este, eh, Celia, mi hermano y Roberto. Claro. ¿Cu ¿Cuántos hermanos? Cinco. Cinco hermanos. Después mi viejo tuvo tres más. Ah, sí. Una familia importante. Sí. sí. Y Ernesto tuvo cinco, y mi hermana Ana María cinco, y mi hermano Roberto cinco. ¿Vos tres, cuatro? Yo cuatro. Wow. Sí. ¿Y, y cómo, digo, cómo es la trascendencia de, de la historia familiar, digo, enmarcada? En la historia de un de uno de los intereses de la familia que se transformó en mito mundial. Y es como te digo, este hay... Eh, por suerte, entre nosotros, entre los cinco, todos eh, los cuatro, además de Ernesto, nunca hubo una, una oposición o una diferencia. Todos estuvimos de acuerdo, por supuesto, con la Revolución Cubana y con Ernesto. Cada uno, por ahí, a lo mejor con... yo Por ejemplo, mi, mi vieja y yo fuimos los primeros militantes. Ah. ¿Eh? ya del 59 arrancaron a militar concretamente. Eh, la vieja en Malena una, una organización que se llamaba Malena ¿Mirá? donde estaban este, uy se me fueron los nombres ya me, ya me va a caer este, que era un político y un escritor los dos políticos sí. pero uno era más conocido por escritor este, que fue en la época de Frondizi y sí. Gómez en esa uh -huh. época eh, y yo en una decisión del Partido Socialista que apoyaba a Cuba porque Claro. Este Cuba hizo ¡puc! Sí, sí, dividió en, las aguas. En varias <risa> en el PCE y en el socialismo, y después aparecieron maoístas también por otro lado. Las divisiones entre PCR y BC, todo eso también se produjo por aquel entonces. Y pero en, en, digo más allá de ese momento, digo en la previa, ¿había discusiones políticas? Digo, ¿En la casa vos cuando eras pendejo te acordabas digo, de cómo Mirá, era? yo cuento a veces que yo tenía 11 años en el 54. Sí. Cuando triunfa el Bien Bien food, triunfa sobre los franceses, los vietnamitas. Sí. Y en mi casa se hace una fiesta. Ah. Entonces yo con mis amigos, ¿te puedes imaginar jugando a la pelota en el... <risa> Bien Bien ¿De ¿Qué me estás hablando? ¿De ¿Qué estás hablando? Nada. <risa> claro, era, era como una dicotomía, viste. Lo mismo me pasaba con la escuela. Este, Pero, y por... porque hablábamos cosas, yo escuchaba claro. cosas en, la, en casa que entonces, por ejemplo, volví a la escuela y le decía a la vieja, mira, no, porque tal cosa decirle a la maestra que eso no es así, que eso es ah. que voy a decir, ¿cómo le voy a decir a la maestra? Pero, o sea, pero ¿tu mamá era era más brava que, que tu papá en ese sentido? ¿Cómo era el manejo? No, de... lo que pasa es que la vieja era la que estaba más encima en la educación, viste. todos nosotros eh, fuimos al colegio sabiendo leer y escribir y... Mis hermanos se habiendo francés, a mí ya no me llegó, Ya <risa> no era parte de mi vida, no, no, ya no estaba nada. cansada la vieja, ¿viste? Este, ¿La, la eh. agarraste a tus tu, tu papás ¿qué, qué edad tenía cuando te tuvieron vos y A ver, y la vieja debía tener el 37, algo así, porque ella nació en el 6. Ok. Y yo no. en el 43, 37. Mirá. Era joven igual, digo, no sé sí, si.. Sí, era joven, pero joven. Eh, a ver, yo digo que era o, o el de la reconcili reconciliación o era el no buscaba, ¿viste? Porque ya. Eh, llegué con ya. nueve años y pico después. Ya. Sí, <risa> este... ¿Llegaste a una familia funcionando con todo? O... Eh, era una familia. Ya te imaginar ¿eh? con eso de esas idas y vueltas, después mi viejo, este, siempre iniciando cosas. Eh, que no las terminaba, ¿viste? Eh, que se yo, el yerba tal en, en misiones, después una, una cosa eh, con unos parientes ahí en, en, que tiene que ver con barcos, con pero con barcos de río, ¿viste? Con yachts, eh, astillero, ¿viste? Tampoco, después eh, con vinos después... Entonces el viejo, por ejemplo, construyó y construía, pero no era arquitecto, ni, ni siquiera tenía... Parece, ¿no? Nada, no. no era no. ingeniero, no, no, no. No, no, ni ingeniero ni, ni, ni, ni capataz, maestro malo de obras, nada, no, claro, no. Pero construían entonces le firmaba el hermano, que era, o, o, mi, o mi hermana que estudió arquitectura, entonces hizo un edificio de la puta madre, ¿viste? Este, <risa> Increíble. Y, sí. Pero, o sea, digo, en esa casa. Sí. Con bueno, esos... ya te puedes imaginar lo que era esa casa. Claro, o sea, con esos niveles de discusión política y con esos niveles de, de movimiento de vivir en diferentes lugares, parecía que era como obvio que algunos de los hijos empezaron a empezar a recorrer. Y el más viajero fue él, pero ninguno. A ver, vos me decís, yo nací en Córdoba. ¿Viste la tonada mía? de sí. Ahora, yo estuve ahí en Córdoba con los de Altagracia, que tiene una tonada, una de ellas, que es una cosa ¿viste? sacada así, ¿no?, del medio de Córdoba. Y este, yo me río. Claro, eh, no no, no hay, o sea, no había una cosa, somos de acá. Ah, ok. ¿Sí? Eh, Además, todo el tema, viste, de la, de la guerra civil española muy metida. por... Incluso ahora, mira vos, ahora justo el 24 creo que es, que hacen una, una, un acto recordando una de las, eh, de, muy cercana de la familia, descendiente de estos españoles que la secuestraron. Entonces eran españoles que habían venido eh, cuando, cuando cae la República este, y por alguna razón se vinculan con los viejos y entonces este, empieza, empiezan a aparecer españoles eh, eh, españoles todos republicanos y las discusiones y conversaciones porque ahí viste el tema era eh, si la Unión Soviética, si, lo, si los trozcos, si la república, si este, los anarquistas, si tenían un despelote a barro. entonces era ¿viste? una discusión este, además constante de todo porque eh, ahí eh, mi hermana Ana María decía que en casa no se hablaba, se discutía. Este. Siempre, era ¿no? sí, sí. Y digo, en, en todo ese camino, digamos, ¿cómo fue la salida de Ernesto en empezar con esto de los viajes? ¿Fue algo más casual? Digo, ¿Hubo dimensión o fue medio como cuando alguien se va a viajar? Viaja no, un no, tiempito? no, desde de, de siempre, porque antes se andaba con un primo. Con Fernando ya andaba por Córdoba. Pero eso fue los primeros viajes, ¿Sí Pero así que vamos a Y después iba? de ahí, bueno, bicicleta al motor. Sí. Hizo 4.500 kilómetros con una bicicleta al motor. Después se subió un barco eh, petrolero, eh, meses después. Y después, bueno, la moto. Claro. Moto mítica, digo. Sí, sí, la sí. moto, porque la primera se llamaba La Poderosa y la otra La Poderosa 2, porque. Sí. <ríe> entonces, <ríe> la grande fue La Podrosa 2. Y, y en esa. Re... Entonces cuando a mí me decían, es eh, porque ellos. El objetivo era llegar a Estados Unidos con la moto. Bien. Y yo me acuerdo que había una tradición en casa que eran este, dos caballos que eran... Eh, ah, se me fue de la cabeza. Mancha y no sé cuánto. Sí. Que llegaron a Estados Unidos, ¿eh? dos. dos okay. Que yeah. lo papá, pa, hasta Estados Unidos a caballo. Y yo digo, esto está, que están queriendo hacer en moto lo mismo, lo mismo que, lo que loco, en el, el caballo. caballo. este Pero para mí es sí, sí, esto es loco, sí, está... ¿viste? No, no... No, y, pero era de Estados Unidos porque seguramente por esta historia de estos que habían llegado, no por nada en especial, digamos. Es o para, porque era toda América y llegar a claro, norte. Claro, era para llegar no, al norte. No, no dijeron Alaska porque porque era que claro, bueno, parecía no. a lo mejor demasiado claro, lejos. Claro. Este, llegar a la Florida ya. No, ya. Está, claro. Sí, sí, sí, este, sí. Pero y, sí, era. No, no, nada, nada en especial, sino recorrer a América. Bien. Recorrer a América. En ese recorrido, digo. ¿Cómo, ¿Cómo pensás que se empieza a armar esta identidad? Que evidentemente no es casual, vos no contabas las discusiones dentro del entorno familiar, digo, pero ¿qué es lo que, empezás, qué, qué es lo que empieza a pasar que en ese ir viajando por países hay algo que se bueno, va a sedimentar? por un lado Alberto Granado este, era un tipo de izquierda también. Claro. Eh, además de, de, de, de, de, de Altagracia, del campo, de, de, de, de tipo, digamos, pie a tierra, ¿no? Sí, sí. Eh, y los dos, eh, con esta locura ¿no? de, de andar, de caminar, bueno, haber estado en el leprosario, haber, haber estado bajando banana en Honduras, haber estado en Chile con los mineros, bueno, y tiene incluso, del primer viaje, tiene un, un poema que se llama Los mineros bolivianos, que se ve que estuvo metido en algo porque si no todo esto que está contando en el poema no lo podría estar contando. O... o sea, lo vivió muy de cerca. Claro, ¿verdad? muy de cerca. muy de cerca. Entonces todo eso lo fue viviendo. Eso hoy vos lo recogés en las cartas. Nosotros también en aquel momento. Pero yo, viste, que ah, llegó una carta loco esta vez y casi siempre era la vieja. O sea, era para ella. Sí, y... sí, si era para ella. Bueno, para ella, digamos, la. Pero ese, no sé, ¿cómo era ese los si ¿Agarraba la carta...? La vieja agarraba la carta y se sentaba sí, toda escuchera. Era, viste, la vieja, por ahí, por ahí la carta la la guardabelle, no, por ahí sí, viste, entonces. Habría o no habría dependiendo sí, de lo que dijese la carta. Sí, sí, porque algunas por ejemplo cuando fue el golpe acá en el 55 este, le tiraba, le tiraba diciendo. Bueno, la gente de tu de tu, cali, de tu clase o qué es eso, la jodía, sí, sí, la picaneaba. Ah, ah, sí, sí, sí, en ah, las cartas. Ah, mirá. Sí, sí. O sea, sí, las discusiones sí. se mantuvieron vía carta. Pero por favor, y pero tu mamá, tu papá, usted le podía mandar carta, no, no, no. Lo que pasa es que él en, el, en los viajes lo que hacía para no, no gastar plata, iba a los consulados. Perfecto. Y entonces escribía las cartas y venían como si fueran capítulos, ¿viste? O sea, Cinco Genial. cartas juntas, ¿viste? Genial. ¿No? Entonces una fecha, otra fecha, otra fecha, y se acababan todas juntas. Entonces, si, tenías, si las querías leer, digamos... No, no. Como, como, es como ahora a veces en las plataformas, la ¿viste? Tenías que no, leerla claro. de acuerdo a la fecha y si no, bueno... Genial. Este... Eh, pero ustedes entonces no le podían escribir, digo, no tenían mucha chance de escribir. A ver, ustedes, yo no. No, bueno, pero claro, chicos. Yo no. Claro. este pero me imagino que la vieja algo sí porque él de, él en la carta decía bueno ustedes están en deuda porque yo no recibí ninguna de ustedes así que tal ¿viste? <risa> sí, directamente sí. Y a Beatriz le escribía sí, claro. y a Tita Infante hay una serie de cartas a Tita Infante muy interesantes las recogió Froilán González mirá, Yadis mirá. este Ay, qué lindo. y hay una y hay un libro que lamentablemente lo hicieron los de Ocean Sur, igual que este, sí. este que no lo conseguís ni, ni a palo, tenés que andar buscándolo. No, no está en ningún no, lugar. No, porque ni siquiera en, en internet lo puedes encontrar. Que se llama eh, Epistolario del Tiempo. E hicieron una recolección de cartas desde el año cuarenta y pico, este, sí, 40 y algo, treinta y algo, 30 y algo este, hasta las últimas. Guau. Wow. ¿Y vos tenés, tenés alguna que en lo afectivo, no necesariamente en lo político, en lo afectivo vos guardás como, como alguna que te, te impacta más? Mirá. ¿Tenés algo ahí? Sí. Esta, que es para mí es... Este, ¿Cómo te diría? En una carta está diciendo... En, en una carta, en esto, está diciendo tantas cosas, ¿viste? Queridos viejos, era cuando... Este, él ya había decidido que salía de Cuba. Queridos viejos, otra vez siento bajo mis talones el costillar de Rocinante. Vuelvo al camino con mi adarga al brazo. Ya lo había dicho antes lo del la adarga del brazo. Okay. Hace de esto casi 10 años les escribí otra carta de despedida. Según recuerdo, me lamentaba de no ser mejor soldado y mejor médico. Lo segundo, ya no me interesa. Soldado, no soy tan malo. Nada ha cambiado en esencia, salvo que soy mucho más consciente. Mi marxismo está enraizado y depurado. Creo en la lucha armada como única solución para los pueblos que luchan por liberarse y soy consecuente con mis creencias. Muchos me dirán aventurero y lo soy, solo que de un tipo diferente y de los que ponen el pellejo para demostrar sus verdades. Puede ser que esta sea la definitiva, no lo busco, pero está dentro del cálculo lógico de probabilidades. Si es así, va un último abrazo. Los he querido mucho, solo que no he sabido expresar mi cariño. Soy extremadamente rígido en mis acciones y creo que a veces no me entendieron. No era fácil entenderme, por otra parte. Créanme, solamente hoy. Ahora una voluntad que he pulido con delectación de artista tendrá unas piernas flácidas y unos pulmones cansados. Lo haré. Acuérdense de vez en cuando de este pequeño cuando tiene del siglo XX. Un beso a Celia, a Roberto, a Ana María, a Patatina, patatizo yo, a Beatriz, a todos. Un gran abrazo, dijo, pródigo y recalcitrante para ustedes. ¡Bom! Bueno, esta carta, ¿viste?, para mí es... está diciendo todo. ¿Tiene lo político y lo afectivo? ¿Todo? Todo. Todo. Te... Se está despidiendo, pero se está despidiendo como revolucionario. Se está despidiendo diciendo, eh, voy al frente. Eh, este... ¿Y cuando llegaba una carta así o lo, lo, lo, lo, lo lloraban? ¿Cómo era? ¿Qué, ¿Qué pasó? No, porque, a ver... Yo, para mí, en el 59 yo estuve en Cuba. Fue un antes y un después, ¿viste? Te cambió. Totalmente. O ¿Qué sea. es lo que te cambió? Y haber estado en Cuba tres meses en medio de la revolución, en medio de todo esto, haber conocido a, a, todo, a todos los que todo el mundo. ¡Uh! <risa> <risa> ¿Eh? este, ¿Con y, quién te, y ¿Con, ¿con quién te y Anécdotas de, sí. de, de esas que, que son. Eh, que voy a decir. Eh, no puede ser, sí. ¿Pero qué, por ejemplo? Qué... Eh, bueno. Haber ido hasta, hasta Santa Clara y subir hasta arriba a la comandancia con él, él se, cuando ya estábamos llegando se lo llaman de La Habana y se va. Entonces eh, quedamos nosotros, el viejo, la vieja y Celia que había ido y, y, otro, y un cuñado, este, subiendo por la sierra para llegar hasta la comandancia. Y, cuando, bueno, la vieja, ya vieja, además se había estado enferma, con dos operaciones, viste, no era fácil. Entonces ya estaba, eh, bueno, cuando bajamos de ahí, cansados ya no dábamos más, porque bueno, además, viste, en el medio de, de, de, de los árboles y de la maleza y todo, mucha humedad y los caballos eh, resbalaban, acostalaban y... y este, entonces cuando llegamos abajo, este... Eh, dice, bueno, eh, tiene que ir a no sé dónde. Entonces yo voy atrás de mi, de mi cuñado. Y entró a caminar, y a, caminar y a caminar, a caminar, a caminar atrás de mi cuñado, a caminar, a caminar. Resulta que no era ese, mi cuñado era otro. Y yo caminé, caminé, caminé, y llegamos a cualquier lado. ¿viste? Y entonces digo, ¿y, y, y dónde? Y ¿El che duerme, duerme acá? No, no, che está en ah, ¿Y dónde puedo dormir? Entonces me tiré a dormir. Se armó un despelote. ¿Por qué? Pues? Porque toda la, claro. la, la, la escolta. Ah, claro. Que eran los que nos tenían que cuidar. ¿Los habían perdido? ¿A mí? No. <risa> Entonces andaban buscando por todos lados, de pronto con un farol ahí así. No, tremendo. ¿sí, me bien. despiertan. Este, ¿Y yo? ¿Qué pasa? Este, yo acá no. <risa> bueno, cosas por el estilo. O yo me iba con el. Con, bueno, que es ahí, conocí a todos. Conocía a Ramiro Valdés, a Raúl, a. a todos. Este. Conocí, no es que tuve, o sea, me tenía 15 años yo. Claro. O sea, era, bueno, pero todo era, imagínate, manifestaciones, eh, Tengo una foto, cuando viene, viene Camilo a vernos, a conocernos, ahí al, al hotel donde estábamos. Entonces, eh, primero sube al piso y después dice, no, pero vamos a la cafetería. Cafetería. Está la foto. Están la Thompson acá, la otra, entonces la otra pistola acá. <risa> en, en el café de la planta baja del Hilton, viste, entonces era locura. vos veías a los guerrilleros tirados en el piso porque habían hecho como la comandancia ahí en el y al mismo tiempo yo lo vi ahí a Errol Flynn que estaba ahí y todavía quedaban turistas. Entonces... Ah, era una mezcla, bueno, rarísima. Eso. ¿Y vos te imaginás No, claro. Entonces, bueno, y escuchar todas las cosas que se hablaban y que se discutían. ¿Y ahí qué viste en viste Ernesto? Digo, evidentemente Ernesto no se convierte un día en el Che, digo es una transformación larga, digo con complejidades, con nivel de profundidad grande, pero digo eh, al, al Ernesto que habías visto la última vez... Y eh... sí, Ernestito, y te encontrás con el comandante. Eh, no, no sí, era Y además el nivel de... Yo, por ejemplo, teníamos una forma bastante personal de, de, de nombrarnos, de, eh, por suerte él no me lo pone acá, acá soy patatín, era Tudito, tudito. por Pelotudito, y yo Tudazo por Pelotudazo. Ah, ah, era, ah sí, sí. sí. ¡Bravo! Sí, ah, sí. Entonces ah, imagínate vos allá, ¿cómo le vas a decir Pelotudazo al comandante? No, claro, no, no. no tenía claro. que esperar que estuviera solo para empezar, entonces ahí, ahí sí, viste, a, a bardear, pero si no era, era, no... No, porque además era comandante, sin jodas. Claro, sí, comandante. Sí. Era, no, no. claro, claro. Este, incluso hablando con, hablando con los, los compañeros de la, de, de la escolta, este, te contaban de que era muy estricto el tipo, en la disciplina, en todo. Sobre todo, había una cosa que yo me, me lo recuerdo porque me llamaba la atención. Casi todos eran, eran campesinos, analfabetos o por ahí. Los obligaba a estudiar. Y si no estudiaban, no les daba grado. ¿Sí? sí Así, mira. sí, sí, combatís muy sí. bien, pero. <risa> Yo quiero que estudies. Seguí siendo este. raso. Tremendo. Entonces, y entonces, y los obligaba a estudiar y después a seguir carrera. ¡Wow! <risa> eh, y. Evidentemente había un cambio en su función, en su. Eh, en, en la lógica ahí. Pero, ¿cuáles fueron los cambios filosóficos que tienen? Mira, hay, hay, hay, para que tengas una idea, cuando en México ellos comienzan a entrenarse, al que nombra jefe de uno de los campamentos es a él. Mira. No había hecho la colimba. No. ¿Qué, ¿Qué conocimiento? Bayo era un coronel eh, cubano de nacimiento, pero que había peleado en la. Era un coronel de, la, de España, de uh -huh. la República. Sí. Ese fue que Fidel lo toma para que los entrene. Y Bayo es el que lo nombra a Ernesto como jefe de uno de los campamentos, los dos campamentos que habían hecho para entrenarse. Y no, no sé habrá visto una foto que le está tirado ahí sí. con... Bueno, pues sí. sí, es cierto que en casa mi viejo este, no, no, no, no le escapaba al tema de, al tema de las armas, pero, pero no tenía un entrenamiento militar. como para, Sin embargo, este, y, y evidentemente... Eh, Viste que por lo mismo que dice acá, soldado, tampoco no soy, eh, ha escrito la guerra de guerrillas, ¿va? un montón de cosas en las cuales este, está claro que se, se metió dentro de lo que significaba la lucha. Eh, ¿qué? Digo, hablaste seguramente miles, millones de veces de Ernesto, de la historia de tu relación. ¿Qué es lo que te sigue emocionando? Digo, ¿Cuál fue la última vez que.? digo que te generó como una emoción fuerte cuando te conectás con la historia? Porque me imagino que también hay una cosa entre lo personal, pero también lo que exponés, lo que pones en juego para contar. mira eh, la última vez que nos vimos fue en, en, este, en Montevideo, en realidad en Punta del Este, porque en Montevideo nos vimos, pero en Montevideo fue así, pum, fue cuando... Eh, hubo, hubo un atentado ¿verdad? que murió, mataron a un profesor Este, pero en, en este, en Punta del Este sí, este pudimos es la, el único momento y lugar en el que pudimos conversar tú a tú ¿viste? sin nadie alrededor sin nadie alrededor en, en donde yo intentaba preguntarle y hablar cosas por un lado y él preguntar y hablar otras ¿viste? Entonces, Era como dos era conversaciones como, sí, sí, sí, porque él quería hacer cosas de Buenos Aires cosas de Argentina, cosas este, eh, también cosas mías pero sí, sí, sí. Este, y yo cosas más de Cuba más del de, concepto revolucionario ¿Era? de Cuba ya 61 claro claro eh, Playa Girón ya había pasado claro. o sea el tema del el enfrentamiento con Estados Unidos estaba clarísimo estaban llegando a todo el tema del acercamiento con la Unión Soviética y demás y él ahí en ese momento estábamos hablando y, con un libro y entonces me dice, mira, este libro, que es el libro que él después le llama la Biblia, ¿no? Pero ya me lo advierte a mí. Eh, porque yo estaba hablando, en aquella época se leía Nikitin, se leía Monal, justamente ese libro que él tenía, el Moral de Economía Política de la Unión Soviética. Entonces me dice, pero este libro tiene una serie de errores. Ahí me lo dice. Año 61. Uf. Año 61. En el 65 ya él hace un escrito. Eh, se llama Apuntes Críticos en el cual vaticina que la Unión Soviética vuelve al capitalismo ¿Sí? porque ella había estado en la Unión Soviética, en Yugoslavia había estado en, en varios de los países socialistas porque fue de las primeras eh, Fidel lo manda a los diferentes una especie de embajador ¿sí? este, y entonces él ya tiene como, un, como una idea, él después empieza a desarrollar algunas cosas dentro del Ministerio de Industria enfrentadas con eh, las concepciones económicas que venían de, de Rusia, de la Unión Soviética. Ella llamaba, ella llamaba sistema presupuestario, sistema financiero presupuestario, y los lo otros tienen un cálculo económico. Y, y había una discusión interna y también externa respecto de algunas de las cuestiones que tenían que ver de cómo manejar este, el tema económico ya una vez eh, estando en el, el gobierno. ¿no? Mirá. Sí. Eh, y bueno, vos, eso me empieza empezamos eso te... a hablar de eso ahí en el 61. Y me da ese libro y me dice, mira, esto es lo que tengo, pero guarda con esto porque no, no te lo comas así como viene porque no es. Hay cosas acá que no son. Pero no tuvimos tiempo a ver cuáles eran las cosas que sí y claro, las cosas que no. Fueran, fue un encuentro. A ver, más de uno, pero era cuando se sí, tenía que dar un discurso, tenía que atender a no sé qué tenía que eh, Yo no podía decirle, no, dame bola. <risa> este, <risa> ¿Cuándo es que se van a cumplir ahora 55 años? ¿Cuándo, te, ¿Cuándo se enteran familiarmente del fusilamiento, del asesinato? Bueno, a ver, la, la primera cosa es cuando la vieja este, todavía estaba en vida y ella quiere viajar para Cuba y le dicen... Él le manda a decir que bueno, que bla, bla, bla, que no sé qué, pero que por ahora no. Eh, y justo ella empieza a, a cada vez estar peor, digamos, de salud. Y justo en el momento en que se está haciendo para el Congo, ella este, es cuando ya cae muy mal. Este, y ella estaba realmente preocupada porque ya en ese momento no se sabían cosas de él. Ella este, no había podido ir. Eh, entonces no, no, no pescaba y además nadie te decía nada, obviamente o sea, el viaje, la salida de él fue totalmente clandestina para, para el Congo y este hay una, una cosa que la tengo acá que también tiene, tiene que ver con eso con lo que vos decís de los sentimientos sí. eh, cuando él está en el Congo que es cuando muere la vieja en el 65 va un, un compañero cubano eh, al Congo y le da la noticia de que está muy mal todavía no había muerto pero estaba muy mal y entonces él le pregunta muy mal que de muerte, sí no tiene solución bueno, se lo agradece y escribe una, una cosa larga yo voy a leer un pedacito de esa cosa bien larga se llama La Piedra si vos lo busca La Piedra lo va a tener todo este, entonces hay una parte que dice qué sé yo, de veras no sé solo sé que tengo una necesidad física de que aparezca mi madre y yo recline mi cabeza en su regazo magro y ella me diga, mi viejo, con una ternura seca y plena y sentir en el pelo su mano desmañada, acariciándome a saltos como un muñeco de cuerda, como si la ternura le saliera por los ojos y la voz porque los conductores rotos no la hacen llegar a las extremidades y las manos se estremecen y palpan más que acarician pero la ternura rebala por fuera y la rodea y uno se siente tan bien, tan pequeñito y tan fuerte no es necesario pedirle perdón. Ella lo comprende todo. Uno lo sabe cuando escucha ese, mi viejo. Bueno, esto lo escribe él, pues, una descripción de mi vieja, porque era así mi vieja. Mi vieja no era toquetona. ¿Viste? No era... no. Y Esta descripción de que como, como si los, los, los brazos no estuvieran bien conectados, ¿viste? Maravilloso. Increíble. Eh, ahí ya... ¿Fallece? Sí, en el 65 y, y sin saber dónde está. Tremendo. La última conversación la tiene con la Leida por teléfono, que la Leida tampoco le dice dónde está, no dice nada. A, ¿Y cómo nos enteramos nosotros de la muerte de él? Yo estaba trabajando en Mendicrín, yo era este, en ese momento, ayudante. Era ayudante 65, sí porque después fui camionero, pero en ese momento pensé que todavía no. Este, y entonces salíamos muy temprano, a la mañana, y los primeros diarios que aparecen, aparece la foto, en octubre. Y yo ya, eh, en la etapa que había tenido en la librería, yo ya había tenido alguna info, viste, de, que pudiera ser que estuviera en Bolivia. Pero, viste, eran cosas que se decían, no, no era ninguna... Confirmación. Bien, eh, precisa. Y bueno, ahí, ahí nos juntamos, nos reunimos en la casa de, de Celia, de mi hermana. Y era dispar la cosa, ¿no? Como muchas veces había habido en la noticia de que lo había matado, que estaba muerto entonces, bueno, una vez más, esto es mentira. Este, y había dos... ¿No estaban todos seguros de que fuese una noticia? Dos visiones. Sí. Algunos... En el caso mío yo estaba seguro... ¿Por qué? No sé, pero estaba seguro. Me lo presentía, digamos. Estaba seguro, además la foto esa. Este, mi hermana Celia no, mi viejo tampoco. Y ahí fue mi hermano Roberto a Bolivia. Este, en un avión que fletó la revista Gente. Wow. Sí. Eh, ¿Cómo no se llama el, el viejo este que. ¿Eh? Chiche. Sí, Chiche Heblung. Chiche sí, que fue. dirigía gente en ese momento, banco sí. un vuelo para viajar sí, hasta Cor Bolivia. Con Roberto hasta Bolivia, Valle Grande. Y se comieron una, que te puedes imaginar, porque era ahí nomás, claro. a los días. Y, y, este, y entonces los atiende el, el coronel Centeno, creo que era, que era el jefe del, de los que estaban ahí, de los Rangers. Y, este, y entonces le dice que no hay cuerpo. Y entonces reto dice, si no hay cuerpo yo no puedo certificar que realmente cier sea cierto lo que ustedes dicen. Bueno, no hay cuerpo. Bueno, ¿por qué no hay cuerpo? No hay cuerpo. Si quiere, vaya a La Paz y hable con los bandos. O sea, la lógica de la desaparición que después en Latinoamérica la vimos en todos lados, ¿no? Claro, o sea, el, el tema es que lo, la, este, en primer lugar, bueno, le habían cortado las manos para, para con las manos eh, hacer la identificación. Y después lo tiraron una fosa junto con otros seis. Entonces, este, y va a La Paz, y en La Paz le dice lo mismo, no hay cuerpo. Este, y desde La Habana este, nos avisan de que efectivamente ellos tienen la certeza de que sí es. Porque además eh, es increíble, pero es así. El diario, eh, que es manuscrito, sí. llega en fotos a Cuba en ese mismo momento. Y las manos también. Porque había eh, gente que estaba trabajando de los dos lados, ¿viste? Wow. ¿Eh? Eh, dentro del gobierno o dentro de los militares bolivianos, pero con la CIA y este, en contacto con Cuba. Entonces hay uno que lleva las manos y lleva el diario. Tremendo. Sí. Y las manos están allá, en formol. En formol, tanto... no se muestran. No, no están a la vista de nadie. Y por eso, el, el, el ahora los cubanos hicieron una cosa, una, hicieron una, eh, como, con, con la mismo, el mismo formato, digamos, de la agenda, sí. y, y con, escrito con manuscrito, las copias fotográficas del manuscrito. Del de, diario. Del diario, sí. ¿Pudiste tenerlo sí, cerca? Sí, sí, sí. Wow. Sí. Este... Pero por eso es que ellos lo tienen. Le faltaba una hoja en un momento determinado, después la logran encontrar. que había quedado en Bolivia? Porque, claro, como eran todas fotos, había. Después el que intenta este, recoger esas cosas es eh, Tristán Bauer cuando, cuando va, pero no lo deja. Consigue rescatar algunas cosas, pero después le cortan el, el, resto. el, no. la, el chorro y dice: No, no va más. Este, porque todas las, las. Hay una foto incluso simbólica para mí, en el viaje con Calica, cuando pasan por Bolivia, hay una foto en que están con una camioneta, ellos dos y otra persona más, y al fondo hay un edificio. Ese edificio es el cuartel general del ejército. Y es ahí donde fueron a parar todas las pertenencias de, de, de, de ellos, ¿sí? de Che y de nuestros compañeros. Eh, en, todo este, en todo este camino digo, y en toda esta lógica que, que llevas adelante... Eh, ¿cómo, sigue, ¿Cómo sigue tu vida después de que él no está? Digo, ¿cómo, ¿Qué reconstruyeron de ahí? ¿Familiarmente? ¿Personalmente? Bueno, hay muchas cosas ¿no? Yo ya, digamos, voy eh, en el terreno de lo que es la militancia Ya después de, de este partido Pasé a estar en el PRT Primero en el PRT en el FAS Pero bueno, era lo mismo Porque el FAS era parte del PRT Así que, el, el, digamos, el, la posición ideológica, política respecto de la revolución, respecto de Cuba, era la, la podía llegar a decir: Yo digo, cuando viste que ahora, ¿qué es socialismo? Eh, ¿Qué es comunismo? ¿Qué es progresismo? Yo digo, yo soy marxista, leninista, que varista. Ahí es imposible. Que, que te puedan enchufar en otro lado, ¿viste? Entonces, este, y digo Guevarista porque creo que hay algunas cosas de eh, que él define. ¿Cuál es? La conciencia. Él habla de que eh, una de las razones por las que la cosa se vuelve atrás en la Unión Soviética es porque no se trabajó respecto a la gente, a la cabeza de la gente, que con los cambios estructurales nada más no alcanza, porque además... El capitalismo sigue teniendo potencia y fuerza, y él habla en un momento determinado de decir eh, que no hablen de que el capitalismo está moribundo. No, sí, está más débil que, que pero no está muerto y este, tiene mucha potencia y tiene, eh, incluso en muchos escritos, sobre todo en una una parte muy importante de la económica, eh, él habla de la necesidad de estudiar bien al, al, los avances del capitalismo para aprovecharlos la tecnología, eh, en fin, una serie de cosas en las cuales, él dice, eh, el capitalismo está más adelante, ya con la Unión Soviética, ¿eh? está más adelante que este, el socialismo desarrollado. Tenemos que, este, ya desde Cuba, como país subdesarrollado, él está viendo eso. Se identificaba ¿sí? eso. Que no, no no estaban pudiendo lograr, digamos, la tecnificación necesaria porque, bueno, era un país con, eh, con problemas para poder hacerlo. Claro. Este, eh, pero le criticaba a los cristianistas de que no lo hacían. En, en todo este tiempo, digo vos ves una imagen, digo, la imagen del Che eh, en, en remeras, en, hasta en publicidades, digo, fue muy fuerte en el impacto y algunos plantean que, por un lado, una construcción ideológica fuertísima, enorme, de profundidad. Y por otro lado parece haber existido también un intento de utilización este, de parte de esa imagen. ¿Vos ves la imagen? Digo, ¿Vos ves una imagen así? Digo, ¿vos lo ves a él, a tu hermano, es Ernesto, ves al Che? Digo, ¿qué es lo que, bueno, ¿qué es lo que te parece que fue pasando con la modificación de bueno, la imagen? Bueno, esa imagen es una imagen eh, mucho más eh, representativa de él. Esa otra imagen de Corda es un momento muy duro, muy duro. Entonces la cara era de ese momento. <risa> momento no, difícil. No, no. <risa> Este, pero es, esa cara este, es, es más, digamos, incluso hay una que, que, que está como medio en sorna, viste medio como riéndose, pero medio... Este, hay una que yo me mato risa porque está jugando al golf con, con Fidel. Sí. Y lo está mirando de reojo a Fidel, ¿viste? Y yo digo, es como que lo estuviera cargando, pero vos, si, sin hablar, ¿no? Sin hablar. Este... Mira, hay una, una, un, un este, tipo que era dirigente, no sé qué sea, o le llaman ellos, uno de los dirigentes de Mercedes-Benz, en uno de los años, ya hace unos años para atrás, eh, presenta un modelo de Mercedes-Benz de auto eh, y lo califica de revolucionario. Entonces, eh, hace una foto con el auto, ¿sí? detrás un retrato de Che, y en la boina, en lugar de tener la estrella, le enchufa el coso de Mercedes Benz. ¿Sí? Y con eso sale a hacer publicidad. Entonces, puede decir, bueno, eh, sí, es una utilización, pero hay una razón. El Che vende. ¿Sí? El Che sigue presente. El Che sigue estando. El Che sigue vendiendo. si Lo, eh, lo podés utilizar para acá, para allá o para allá. ¿Viste? Lo manipulan, lo utilizan. Ahora, lo intentaron frizar lo intentaron, que no exista y no pueden. Entonces, bueno, si no pueden, por lo menos lo manipulan. Claro. ¿Sí? Claro. Ya que no lo pueden... Entonces yo digo que las dos imágenes más conocidas, para mí que yo andado en el mundo, viste... Por todos lados. Las dos imágenes más conocidas del mundo son las de Cristo y las de Che. Ah, mirá, te cuento, para que tengas una idea. Venía caminando por la calle... Y me encuentro con este un amigo, venía con mi hija, con el pichicho de mi hija, o la pichicha de mi hija, y me encuentro con uno que tiene una, una fábrica por ahí, yo iba siempre, lo veía, viste, Roberto. Y Roberto venía con otro. Roberto es eh, de origen libanés, y el otro era un primo también de origen libanés. Bueno, ya, bla, bla, bla, y no va. Tres días, psh, teléfono. Hola, Juan Martín, sí. Ah, te habla Basel, el primo de Roberto. Ah, sí, ¿qué tal Basel? Bien, escúchame, mira, vos sabés que yo trabajo en, este, en la embajada de Kuwait Ah, ¿trabajás en la embajada? Sí, porque soy descendente de Libio, yo hablo bien árabe, entonces estoy trabajando ahí. Ah, bueno. Bueno, hablé con el árabe que te, que te conozco a vos, te quiere conocer. Con el, el embajador que te quiere conocer. Digo, bueno. Piso 22 en el puerto Madero. El tipo, <risa> entonces decía, sí, habla árabe y, y inglés y tenía él que traducir porque si no, no. Entonces decía... Sí, Pero conoce al Che. ¿eh? El Che. Yo llevé, tenía un libro, tenía un libro, porque un libro escrito en árabe. sí, ¿sí? Eh, Entonces le dije a Basel, ¿te lo dedico a vos? No, dedicáselo al embajador. Bueno, embajador, le voy a dedicar el libro este este. Entonces me dice a mi hermana a ah, mi hermana! Y le dice, ¿cómo se llama su hermana? ¡Fulanita! Dice, y entonces me fotografía cuando yo le estoy firmando para la hermana. Eh, tengo una carta de una árabe saudita, de una mujer que me dice, leí el libro, bla, bla, bla. ¿Viste esas cosas que vos decís? Eh, el Che está presente. Ahora, manipulado, sí, eh, eh, digamos... Eh, usarlo como cosa de venta que yo, yo tengo, tengo rarezas de la ya lo tengo metido en, en, en este en un pendrive todas las rarezas que recolecté cosas extrañas extrañas, que... extrañas, <risa> extrañas rarísimas ¿no? ¿te acuerdas la más rara de todas? sí cuál una fábrica de corpiños en Francia este no en Inglaterra creo que, que está eh, está la tache de un lado y el Che del otro, ¿viste? La, es como si fueran las dos tetas y el corpiño <risa> Así, ¡Ah! y a veces, no, no, pero cómo, ah, pero vendieron un eh, cosas de así o un er, un energizante del Che, un energizante, pero, tremendo como el capitalismo digiere todo, ¿no? Pues digo vende, entonces como vende, viste, bueno, lo, bueno, le ponemos Che y va, viste, ¿qué pasa en el momento que lo identifican? El equipo argentino de antropología forense participa ahí en la sí. identificación. Digo, ¿Cómo vi en ese momento? Ahí hay, en cuenta... hay una, ahí hay una, digamos, un vínculo en el cual se consigue sacar de los militares una información que no existía en qué lugar era que los habían enterrado. Eh, ya con eso, cuando comienzan a, hacer el, a desenterrar y hacer el estudio, bueno, ya van todos y van reconociendo los cuerpos. Cuando lo llevan para La Habana, bueno, por supuesto que fue una pregunta totalmente retórica, porque sabíamos que era retórica, o que eh, si los restos, ¿a dónde iban a ir? Bueno, nos sí, a La Habana, bueno, a, a La Habana. Y ahí fuimos, ahí fuimos a La Habana, con incluso, estaban algunos de, de, de los, de los fuerenses, este, una mujer, y ahí también conocí a otro acá. Eh, y bueno, viste, estuvimos en el momento que llegan los restos y los, los en Santa Clara, este, y se hace todo el acto, que está Fidel ahí y se hace ahí con abajo ahí en ese sótano con la llama votiva y que sé o okay. qué. Pero bueno un momento eh, muy difícil. A ver, momento, momento viste, difícil en, en el sen, no solamente en el sentido del cuerpo, porque yo no. A, eh, personalmente no tengo el culto a los muertos. Okay. ¿Viste? No. Eh, ni, ni, ni, ni tengo tampoco eh, ningún pensamiento respecto al más allá. ¿no? <risa> este, yo digo, digo mira, el día, el día que yo me muera, si es que no me creman y me meten en un ataúd, si empieza a ser así, me estoy cagando de risa alguna <risa> boludez que están hablando ustedes. Porque <risa> no, no. Entonces. No, eso, toda esa cosa, no, no me afectó desde el punto de vista. Ahora, entrar ahí abajo, que es como una especie de, de, de, de altar, viste una cosa así con lo, con todos los nichos y la llama a botella ahí, sí te, eso, eh, te, sí, te golpea. Pero todo lo que se armó, viste me parecía algo... Es como cuando estuve en Bolivia que era San Ernesto de la Higuera. Bueno, está bien. ¿Lo creen? Es como el gauchito Gil. ¿Querés creer en el gauchito Gil? Y bueno, yo no, pero no me voy a poner a decir no, no ah, qué bien, ¿viste? Pero por dentro le no, ¿por qué? Le ponían ofrendas. Wow. ¿Sí? ya o sea, una cosa uh, al San Ernesto Leguera. Le voy a decir... Juan Martín, eh, hicimos todo un recorrido eh, que se agradece un montón y aparte súper generoso de tu parte, digo... Y, y aparte esa ida y vuelta entre, entre lo, la conceptualidad, lo filosófico, lo de pensar en su discurso político, pero también lo afectivo y eso es buenísimo porque te acerca de una manera que da la sensación que estábamos un ratito en, esa, en esos almuerzos o escenas familiares. Eh, pero evidentemente eh, el Che luchó contra la lógica de las desigualdades, este, las lógicas brutales del capitalismo, ¿Qué sentís en esa mirada del, del tiempo del Che y de la actualidad? ¿Cambió algo? ¿Se profundizaron esas cuestiones? ¿Qué, qué pensás que pasaría por la cabeza del Che hoy? Mira, eh, yo a veces... Yo te voy a decir dos cosas. Una que, eh, que tiene que ver con la con qué pensaría él. ¿sí? Yo digo que si el Che viviera, Latinoamérica sería libre, soberano, independiente y socialista, porque a él cuando se le metía una cosa en la cabeza eh, era lo que cumplía. No pudo, entonces estamos como estamos, digamos. <risa> Ahora, si vos me decís a mí qué es lo que yo veo y la profundización del capitalismo, cuando yo le escuché a Cristina Fernández de Kirchner hablar de que efectivamente el capitalismo sí da buenos trabajos, porque en China... Tal. Y yo dije, sí, tiene razón, sí, China es capitalista. Sí, tiene razón. ¿Xinping, que es el secretario general del Partido Comunista? Sí, pero... Este, eh, sí, es capitalista e imperialista. Es un imperio. ¿Sí? Y fue imperio y es imperio. <risa> ¿Sí? Y entonces voy a decir, ah, sí, el HCBC te regala. No, no te regala nada. No, no. El ICBC, el ICBC. No te regala nada, no, no, te cobra igual que cualquier otro banco, que el HCBC o que el BVA. Entonces, este. Digo, Rusia, cuando cae, no es cierto, 89, 90, 91, yo en esa época andaba por Cuba. Que viene el periodo especial en Cuba, que es la caída de la Unión Soviética. Pero Gorbachev y. Pues empieza con Khrushchev y el, la coexistencia pacífica, pero para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Y hoy es una potencia, ¿qué? ¿Eh, ¿Socialista? No, no. Entonces, eh, Macron, que viene, de la, <ríe> viene presuntamente del socialismo. Entonces yo creo que la profundización, digamos, con, con lo ha sido la financiarización y la globalización, lo que se ha logrado es modificar la forma de explotación, pero no la explotación en sí. Es decir, ahora el proletariado, los obreros, y eso, por ejemplo, digo, vos te recibís una, un llamado, no, que te quieren vender, no sé, pero no, un call center de no sé dónde. Y, y ese está laburando en una estructura capitalista, y, y si vos le compras, él gana algo y el otro gana más, y es así. Entonces, ahora. El tema es, ¿equilibra? No, no, no equilibra, es crisis, crisis, crisis, crisis. Guerra, crisis, crisis. Entonces, evidentemente, este sistema eh, no, no, no va a terminar de equilibrar, porque el tema de que eh, se explota determinadas cuestiones que tienen que ver con la economía, y lo, el producto de eso va mucho más para arriba y un poquito para abajo, lógicamente va a haber un momento en que no va a andar bien eso. Y bueno, y esto sigue sucediendo cada vez, yo creo que con una eh, cantidad y calidad mayor. ¿sí? O sea, las potencias hoy utilizan este, eh, todo, todas las herramientas de potencia, incluso la militar. ¿no? Juan Martín, eh, por último, si vos pudieses elegir, las construcciones de identidad de la memoria son colectivas, digo, son complejas, diversas e inmanejables, ¿no? Digo, vos recién nos comentabas inclusive la diversidad de, del legado, que a veces llega a lugares insólitos, ¿no? Pero si vos pudieses controlar, controlar el legado de, del Che, ¿cómo te gustaría que fuese recordado? Mira, eh, Ernesto y Che escribieron 4.300 páginas. ¿Vos la leíste? No. Ahora, eso sí, el, la, la de John Lee Anderson o la de Pacho Donnell o la de no sé quién, es así, ¿viste? Entonces vos decís, bueno, ¿por qué no difundimos? En, en Cuba publicaron siete tomos, pero esos tomos, ¿viste? Y esto sí, pero ¿sabes cuántos? 30 dólares te sale comprar en, en Europa cualquier libro de estos, ¿sabes? Los pibes, 30 dólares, pero ¿cómo? Claro. Entonces no difunde, no se difunde. O sea, no, el pensamiento crítico, ¿sí? Porque además ha sido crítico. Hay un momento que él escribe y dice, bueno, el responsable, esto lo digo siendo yo tal cosa, excusándose de lo que va a decir, es Lenin, cuando comienza con la NEP, con la nueva eh, eh, política económica, sí, estaba, eh, digamos, empujado por cuestiones políticas. Pero cuando muere él, después siguen con eso y nadie modifica eso, y esa es la razón por la cual el capitalismo vuelve a meterse dentro de lo que es la estructura productiva, de, de no solo de la Unión Soviética, sino del campo socialista. Entonces, cuando vos decís eso, él tiene una mirada crítica. Claramente. Habla, Además, habla de esto que te digo de la Biblia, él dice que ese libro era la Biblia, que el otro, que era uno de... ahora se me fue el nombre, otro libro que circulaba para, para los jóvenes, para nosotros, que en la época que yo era estudiante, este, que eran los libros que el Partido Comunista tenía? De, porque con el Partido Comunista con el Che no... Acá nunca, ¿eh? Mirá, eh, el otro día estábamos en una reunión y uno, uno de los compañeros que estaba ahí, que era un, el hermano de Calica, dice Jorge Ferrer, dice, mirá, uno de los errores fundamentales de Che fue confiar en el Partido Comunista Boliviano. Le digo, efectivamente. Mirá, después me entero, hubo una reunión del secretariado de, de los de Bolivia, del secretariado de Uruguay, del secretariado de Paraguay, secretariado argentino, en contra de lo que estaba pasando en Bolivia, en aquel momento. ¿eh? Entonces, claro, todo manejado por, por, el argumento por la Unión Soviética, que no estaba en absoluto de acuerdo. Incluso el otro día, en lo de Angola, sí. el otro día la, la, la mujer del embajador hace un relato en el cual comienza a hablar de las contradicciones que existieron ¿Viste? Con los soviéticos, porque claro, todo el armamento del ejército cubano que va a Angola era soviético. Y los soviéticos no estaban de acuerdo. Pero los cubanos se mandaron igual. ¿Viste? Ya habían tenido despelote con el asunto del 62 de los cohetes. Claro. Ya venían, venían este. Pero en conclusión, digo, hay que leerlo al Che. ¿Eh? Hay que leerlo al Che, hay que leer esa página porque, a ver, vos podés después decir, no estoy de acuerdo. ¿Sí? Pero no estás leyendo de un tercero lo que dice, qué tal, que cual o que no sé qué. No. O sea, eh, yo digo, si en el año 65 él está diciendo que la Unión Soviética vuelve para atrás, no, hay que leerlo, ¿viste? <risa> hay que leerlo, ¿no? Pues sí. En el 89, <risa> vino... No, 30 años antes. Anticipaba algunas cosas. Eh, sí, sí, se ve que... Este, entonces... Hay muchas cosas de las que él eh, puntualiza respecto, ya en Cuba, del desarrollo de lo que es aquello que le llamaban la transición, al del socialismo al comunismo, esa transición, este, o de la teoría y la práctica, eh, y, y habla del Marx joven. Mira, hay un escrito en el que él dice, eh, dicen que, que nosotros somos marxistas, ya en el gobierno, ¿no? Sí. Si uno le pregunta a un físico si es newtoniano, naturalmente va a decir que sí. Si uno le pregunta a uno que se dedica a, la, a las cosas de, de, digamos, ahí no me acuerdo el nombre, pero si es pastoriano, sí, sí. naturalmente va a decir que sí. Pero después de Newton vino Planck y vino Einstein. Es decir, que Newton fue el piso necesario para que Planck y Einstein pudieran hacer lo que hicieron. Entonces, y ahí habla de Marx. a decir, ¿Este qué está diciendo? Claro que Marx fue... Marx es un escalón, y que Cuba es otro escalón, la Unión Soviética habrá sido un escalón, Cuba otro escalón, y, y, y creo que ese es el concepto que él tiene. ¿sí? El marxismo es, no es una doctrina cerrada, el marxismo es un camino sí, abierto y vivo, ¿sí? eh, que explica y dice, eh, como, como fue digamos, el, el, el, el, el Marx, ¿Cuáles son las contradicciones que tiene este sistema? Pero además de eso, te dice otras cosas, ¿no? Porque eh, Marx ahí incluso dice en un momento, con lo de Feuerbach, sí. ¿no? dice, no se trata solamente de explicarlo, sino de modificarlo. ¿No? Tal <risa> cual. Entonces, el, el Ernesto habla, el Che habla, de ese, habla de tres Marx, Marx el económico, el filosófico y el político. Me encanta porque decís, el Che y Ernesto, vivís vas dividiendo. ¿no? Juan Martín, placer enorme. Gracias, en serio. Bueno, Gracias. espero que sirva. Claro que sí, <ríe> claro que sí.